Oh damn man, oh damn sound Sentirte así, encima a mí, ponte pa' mí, dime que sí, ayer te vi, y no podía creer que te tenía a mi lado, solo te he visto en fotos que tienes que me dejaste flechao, Sentirte así, encima a mí, ponte pa' mí, dime que sí, ayer te vi, y no podía creer que te tenía. Sentir mi calor, Pero no se habla de amor, porque así está todo mejor, porque así está todo mejor. No sé qué tanto tiene esa shorty, como me tienta con ese body, ya me busca a mí y yo no busca money. Yo soy el fuego y tú eres la honey. Take my hands, va pa a pasar la funny. Take my hands, a pa my hands, a pa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 por su curva son es interesantes, chequeados sea, allá en su boomerang. Tal como se va, yo sé que volverá. La noche está llena de bebida, esto se da para cosas prohibidas. Si tú con su boca me voy al infierno, todo lo que provoca y espero que siga. Ayer te veía por foto y tú te estás como loco. Ayer me gustaba tu ropa, quítate la loba que hoy es un